Gracias, Yerjan. Gracias, Francis, y a los demás miembros del equipo de este programa que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Mire, envié una, una foto a la tablet. Me gustaría que la colocaran porque eh, se trata de una persona a quien, con la que tengo o tuve una relación de muchos años, muy, muy, muy larga, ¿no? Eh, y esa persona falleció recientemente en la ciudad de Samaná. Vamos a ver si me ponen la foto de don Nan Baez, que eh, hace pocos días me enteré lamentablemente de su fallecimiento en la ciudad de Samaná. Don Nan era, ahí está la foto, no se ve muy bien, sí, se ve clara, lo que pasa es que este monitor no es que tiene... Dale, dale. Eh, miren, este señor que ustedes ven ahí es el padre del licenciado José Luis Báez y de Manuel Alberto Báez Mercedes, Manolo Báez, como todo el mundo lo conoce. Pero que en los años, eh, bueno, ¿en qué años? Eh, me imagino que en los años finales de los 80, finales de los 80, se fueron a vivir a Samaná. Y tienen 30 años viviendo en Samaná. Y medio se han perdido un poco de... Mi pero, condolencia a José Luis, sí, a Manolo y sí. a demás. Exactamente. Era el padre de esos dos, ellos dos, ambos abogados, y José Luis ejerce aquí, todo sí. el tiempo ha estado aquí, pero Manolo se ha quedado en Samaná. Y Don Nan estuvo trabajando siempre en su camioneta, cargando. Eh, su principal actividad era eh, trasladar y transportar eh, eh, frutos de Constanza para, para acá, para el mercado local. Luego lo hizo a Samaná y entonces pusieron un negocio y estuvo sí, un poquito un más sí. tranquilo. Pero, eh, nada, lamentamos infinitamente la muerte de Nan Baez porque eh, es una persona con la que uno tenía eh, grandes tertulias conversando sobre diversos temas. Me dice el hippie, su hijo, que él todos los días por la mañana decía ¡Hippie, ponme ahí, Amado! Mm -hmm. O sea, él, él veía este programa... Todos los días. Yes. Eso era así. Desde que daban las 7, 7 y pico. Bueno. Ya él le estaba diciendo a hippie, hippie, ponme, porque él no de sabe hecho, manipular bien los hippies. Ponme, amado, Yo estuve ahí. En, en la zona de Samaná el fin de semana. Uh -huh. Y tú no estabas. Yo estaba, eh, al finalizar mi tema, saludaba a doña Marina y a su esposo, que uh -huh. tienen una farmacia. Uh -huh. Pero de muchos años. Ok. Y vivieron, eh, vivían aquí y se trasladaron a Samaná. Ok. Pues a eso mismo pasó con esta familia. Yo quiero llevar públicamente mis más sentidas condolencias a Doña Flérida, su, su esposa, su, hoy su viuda. Eh, también una personalidad, sobre todo en el plano religioso. Incluso en Samaná todavía mantiene esos contactos y esa relación con la Iglesia Católica. A Hippie, a Manolo, a José Luis, eh, a todos los hijos. Eran cuatro o cinco muchachos que tenía Don Nan y Doña Flérida. Lamento mucho la pérdida de edad, indudablemente que sí. Miren, la, la vida nacional, ah, en otro orden, la vida nacional se ha, se ha distendido demasiado. Y se ha distendido tanto que incluso hasta en el tema del ordenamiento nacional ha habido esa distensión. Yo le voy a, yo le voy a, a, a comentar lo siguiente, miren. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene como objetivo lograr un reordenamiento del territorio que debe ser apoyado por todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un desorden territorial. Un desorden. Aquí un legislador de... Vamos a poner por caso, un caso que fue, que fue verdad, que fue real. Aquí un legislador eh, propuso... Noé Marmolejos, mi amigo, mi pariente incluso, está casado con una prima hermana mía, Noé Marmolejos, propuso que Villarriba fuera una, la provincia de Villarriba, sacarla del entorno. de Sí, y eso lógicamente implicaba que debía de, de, de, de, de convertirse en municipio a, no solamente Arenoso, que pertenecería a Villarriba, sino también al Aguacate, que pertenece a Villarriba, y a Los cacao que está bien allá abajo, que pertenece a Villarriba, que pertenecería... Entonces, es un desorden que hay. Finalmente, ese proyecto no se pudo cuajar, no cuajó en el Congreso. Eh, creo que se dejó perimir y se quedó ahí. Pero así como lo propuso Noel, lo han propuesto otros legisladores por un asunto de congraciarse con su comunidad, sin una planificación correcta, sin una planificación directa, sin una planificación adecuada, certera, cierta, racional, nada de eso. Simplemente porque, bueno, yo creo que nosotros somos una, un municipio muy grande y debemos convertirnos en provincia. Entonces, eso ha estado pasando en la República Dominicana y por eso tenemos este desorden que tenemos. Es imposible aspirar a un ordenamiento urbano de pueblos y ciudades a inversiones económicas y sociales ajustadas y orientadas correctamente sin un régimen común de ordenamiento territorial. Pero hay otro problema. Fíjense, las regiones administrativas sanitarias, o sea, la de salud pública, no coinciden con las de educación. No coinciden con la de educación. O las demarcaciones agrícolas tampoco. Pero eso se da también en el plano de la justicia. Por ejemplo. El Tribunal, el Tribunal Superior de Tierra de San Francisco de Macorís conoce asuntos de Samaná, Nagua, Salcedo, San Francisco y Cotuí. En cambio, el Procurador de la Corte de San Francisco de Macorís o la Procuradora de la Corte de San Francisco de Macorís, en el caso de nosotros, no tiene jurisdicción en Cotuí. Tiene las otras provincias, pero Cotuí no. Entonces, Estamos hablando del plano judicial, del plano, plano de, de la administración de justicia a, a, a todos los niveles, sin, sin, sin distinguir jueces y ministerios públicos. Eh, hay uno, hay, un, hay una, un estamento de la justicia que tiene jurisdicción en, en, en Cotuí y el resto, por ejemplo, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, no tiene jurisdicción en Cotuí, la tiene la Vega. Y cuando usted analiza eso, usted dice: Pero lo más lógico es que. Cotuí pertenece a San Francisco de Macorís y no a La Vega. Pero lo mismo se da, lo mismo se da, señoras y señores, en Villa Altagracia con relación a San Cristóbal. Lo que más cercano está a Villaltagracia es Santo Domingo o Bonao. Incluso Santo Domingo está más cercano que Bonao, pero bueno, está en el medio de ambas. Pero pertenece a San Cristóbal por un capricho de Trujillo, que nadie ha querido desbaratar y hacer la cosa pues, lógicamente. Entonces, ese desorden, nosotros no podemos seguirlo eh, eh, incrementando, no podemos seguir trabajando, propiciando ¿verdad? ese desorden. Aquí hay que reordenar geográficamente la República y que cada quien esté en el lugar en que debe de estar. Cada quien esté en el lugar en que debe de estar. De hecho, si usted se pone a ver... Si usted se pone a ver... Salcedo está más cerca de La Vega... Que de San Francisco de Macorís... Por ahí por dentro... Entonces se toma 15 minutos para llegar a, a la, a, de, de, la, de Salcedo a La Vega... O viceversa... En cambio, hay más distancia de San Francisco a Salcedo... A la, no a Tenare, a Salcedo... A la, a la, a la común cabecera... Entonces... Eh, realmente tenemos que organizar. Usted me dirá, bueno, pero ¿de qué sirve eso? Sirve de mucho, sirve de mucho. Incluso sirve hasta para usted saber cuáles son como funcionarios sus obligaciones y hasta dónde alcanza sus obligaciones como funcionario. Hay que seguir tratando este tema y hay que ver si uno desarrolla un programa para que estas cosas se tomen en cuenta y los diputados, sobre todo los de aquí, de este, de este pueblo, que no tienen oficio, es a ellos que según, hay que ellos, según ellos para han que dicho conozcan que bien. no tienen oficio, que se pongan a estudiar eso y que planteen una ley que reordene la República Dominicana. Ahí sí. Es Muchas ese, gracias. Muy gracias, Amado, a bien. ti por, por ese tema que es muy atinado y sobre todo reorientar a los legisladores a que hagan uso de sus funciones. Bien.